Hola a todos, estoy aquí de nuevo para otra entrevista en el Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Sandra Magro. Hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, bienvenida aquí eh, a este pequeño espacio de entrevistas del Bichólogo. Eh, Sandra es bióloga y es experta en restauración ecológica. De hecho, es una de las cofundadoras de Creando Redes, una empresa especializada en, en este ámbito, ¿no? Bueno Sandra, eh, cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, ¿qué es la restauración ecológica y cuál es su papel hoy en día? Pues eh, la restauración ecológica es una ciencia aplicada que está muy muy relacionada con la ecología y es un enfoque en realidad para recuperar ecosistemas que se han degradado por actividades humanas o por desastres naturales. En la actualidad se utiliza sobre todo como una medida de corrección de impacto o de compensación de impacto pero en realidad tiene muchas más posibilidades y se utiliza como un enfoque a la hora casi de planificar cómo vamos a hacer actividades en el territorio. Y eso es en resumen lo que es. Muy interesante. Eh, la verdad que es un aspecto que creo que hoy en día cada vez se tiene más en cuenta, pero que sin embargo no es muy conocido por el gran público. Creo. No, no, la verdad es que no. Todavía en España es un mercado bastante emergente, así que hay otros países que nos llevan en eso varias decenas de años de, de, de ventaja, como por ejemplo Estados Unidos. También hay algunos eh, casos de aplicación en Europa, pero todavía en este lado del continente, del planeta, estamos un poco eh, andando nuestros primeros pasos con esta, esta ciencia. Bueno, ya hemos comentado que eres también eh, la cofundadora de Creando Redes, ¿no? Hablamos un poquito de qué es Creando Redes y en qué consiste. Pues Creando Redes es una empresa bastante joven, la verdad es que aunque el proyecto empezó en 2012, como empresa estamos constituidos desde el año 2015, y es una empresa que básicamente es una consultoría, trabajamos con el sector público y el sector privado eh, para implementar la restauración ecológica directamente en las organizaciones, como parte de su modus operandi, digamos. Bueno, y ¿cómo surge? Bueno, sois tres los, los fundadores, creo, ¿Cómo surge esta idea? ¿no? ¿Qué es lo que lleva a decir, vamos a, vamos a montar este, este chiringuito, vamos a ver un poco si podemos aplicar eh, todo lo que nos interesa para, para, de forma profesional? ¿no? La verdad es que Creando Redes es un proyecto que empieza con uno de nuestros profesores de la carrera, no como proyecto, sino porque él fue el impulsor un poco de nuestra inquietud con la restauración ecológica. Eh, él es Luis Balaguer y fue nuestro profesor de restauración de ecosistemas en la universidad y el que nos metió un poco el gusanillo en el cuerpo y a mí especialmente me captó hasta el punto de llegar a hacer una tesis doctoral en este eh, y en ese momento pues yo estaba un poco como viendo cuáles eran las posibilidades de esto llegué a la conclusión de que la ciencia así al uso no me interesaba mucho y que me parecía que, que teníamos que sacar la ciencia de la universidad que nosotros estábamos teniendo resultados que podían aplicar personas que... Que de verdad necesitaban utilizar estas medidas de corrección de impacto, así que nos juntamos una serie de colegas en la universidad, alguno que todavía no había terminado la carrera y yo que estaba en plena tesis y, y decidimos que, que queríamos ver cómo, cómo se estaba gestionando el mercado de la restauración en España, así que también pensamos que esto de, lo, de la restauración era una cosa así bastante compleja y que seguramente necesitaba el concurso de varios agentes sociales, así que montamos nuestro primer foro que eso es una actividad que ahora mantenemos en la empresa. Pero vamos, básicamente nuestra empresa surge como un punto de encuentro entre profesionales que quieren resolver problemas medioambientales usando restauración ecológica. Muy interesante. Y, y entonces, bueno, ya hemos visto de dónde sale la idea, pero ¿qué es lo que os motiva a vosotros a emprender, no? A decir, bueno, en vez de buscar un sitio donde yo pueda encajar, voy a crear mi propia empresa o voy a crear mi, nuestro propio nicho de trabajo, ¿no? Uh -huh. La verdad es que, bueno... Como sabes y seguramente la gente que vea esto y que sean biólogos se sentirán muy identificados con esta idea, tú cuando estás en la carrera o eres científico o eres profesor y no hay muchas más opciones, ¿no? Eh, nosotros éramos gente súper cualificada que no estábamos dispuestos a irnos de España para tener que trabajar y nos gustaba el tema de la restauración de ecosistemas, entonces vimos que en ese momento no había nadie, ni siquiera un puesto en una empresa en el que nosotros pudiéramos trabajar de esto, ¿no? Además, eh, sí que teníamos súper clave desde el principio que queríamos trabajar con gente, que, que queríamos como trabajar con la sociedad, con distintos perfiles profesionales, eh, incluso tomar decisiones de manera participada o participativa, y en ese momento no existía nada parecido a lo que nosotros teníamos en la cabeza, que era lo que le queríamos dedicar el tiempo. Así que, bien que el foro 1 tuvo bastante éxito, dijimos, bueno, ¿por qué no montar... Nosotros, nuestra propia empresa, e intentar generar un proyecto como el que nosotros tenemos en la cabeza. Me parece genial eso de, de bueno, no conformaros un poco con lo que hay, ¿no? Y, uh -huh. y perseguir lo que realmente os gusta, ¿no? hasta el punto de que si no encontráis el sitio justo que buscáis, lo creáis. Bueno, me parece... Sí, eso es. y, bueno, y también una valentía, ¿no? El decir que salís un poco del camino que parece que tenemos todo marcado, ¿no? universidad, pues, máster, doctorado si acaso, y luego pues investigación, o si no, pues ya tiras a, a educación. Claro, pero nosotros también éramos herederos de un momento justo en el que empezó a no... Vamos, no es que empezó a la crisis, pero empezó a notarse la crisis, entonces, encima las posibilidades que nos habían vendido de, bueno, tú eres biólogo y acabas la carrera y te haces un máster y pum, pum, pum, eso no existía ya, entonces... Eh, nosotros no tenemos, es verdad que los biólogos no tenemos como ese histórico de decir, vale, salgo y emprendo mi propio proyecto. Pero la verdad es que es un mundo de posibilidades, así que nosotros sí que nos lanzamos a la piscina. Sí, desde luego además tiene que ser un camino apasionante. Pero supongo que tampoco es fácil, ¿no? ¿Cómo fue de duro ese, ese camino que, que os llevó a montar creando redes? ¿Y cuáles fueron los principales retos o los, o los grandes inconvenientes a los que os enfrentasteis? Bueno, la verdad es que los retos están ahí todos los días. Pero, eh, como te comentaba, en la carrera no te preparan para ser empresario, ¿no? no te preparan para casi nada. Entonces, todo lo que sabemos hoy en día sobre producto, cliente, comunicación, ventas, todo eso era como un mundo en un idioma que nosotros no hablábamos y en un lenguaje que la mitad de las veces no entendíamos, así que nos hemos tenido que poner mucho las pilas. No ha habido barreras así muy importantes, salvo que empiezas a descubrir que los días no, tienes, no tienen 24 horas y que tienen más y que tienes que empezar a a darle duro y a intentar como enfocarte, definir unos objetivos muy claros y, y trabajar, eso es básicamente lo que estamos haciendo. No existen las barreras porque estamos como muy centrados en trabajar. así Es una buena filosofía de, de vida y sí. de trabajo. Bueno, ya nos has comentado que, que, bueno, que hay muchas cosas que se os escapaban, ¿no? que, como tú has dicho es otro idioma prácticamente el tema del emprendimiento, de, no tiene nada sí. que ver con la ciencia o con lo que, o con lo que se trata en biología. Para, para aprender todo eso y para, para guiaros un poco, ¿habéis encontrado algún tipo de apoyo externo? del tipo una asesoría, subvenciones, alguna entidad pública o privada? Pues es muy curioso porque es verdad que el emprendimiento está de moda, pero luego las cosas así como el aprendizaje de calidad al que puedes acceder, pues no siempre está al alcance de tu mano. Pero bueno, nosotros la verdad es que Creando Redes nació como un proyecto cargado de suerte y tuvimos mucha suerte porque... Eh, fuimos seleccionados como una de las mejores 10 startups de Madrid, casi al punto de empezar, así que eso pues, nos dio un poco de apoyo económico, que no era mucho dinero, pero el suficiente y sobre todo tuvimos un proceso de aceleración con profesionales que no tenían nada que ver con nosotros, que sabían un montón de empresa y que nos empezaron como a meter estos conceptos en la cabeza con los que nosotros no estábamos nada familiarizados. Y el resto, la verdad es que lo hemos hecho nosotros a base de de liar a amigos, a familiares y a base de, de poner nosotros nuestro propio tiempo, la verdad. Y bueno, y todo, de todo este proceso, ¿no? desde, desde la concepción de la idea hasta que tenéis ya creando redes en vuestro caso, hasta que ya alguien hace realidad esa idea o ese proyecto que tiene en mente, Recomendaréis esa experiencia a, a otras personas que nos estén leyendo o decir, ah, mira, esto ha sido, sí, está guay porque lo hemos hecho, pero, nos metáis, pero es la es no os <risas> metáis. Eh, no, desde luego le recomendaría a cualquiera que tenga un proyecto que, que lo ponga en práctica. O sea, yo, hay una frase que en algún momento nos dijo uno de nuestros mentores, que es que la vida es una cuestión de actitud y es cierto. O sea, el tener el impulso de querer sacar un proyecto adelante yo creo que eso es lo más valioso pero también es cierto que el emprendimiento se toma a veces un poco a la ligera y yo creo que tiene un componente un poco estratégico ¿no? o sea tú tienes que saber cuánto dinero estás dispuesto a invertir en un proyecto así, cuánto tiempo puedes invertir en un proyecto así, si tú tienes apoyo familiar o tus pares a lo mejor te pueden echar una mano o tienes donde quedarte, está genial eh, pero también tienes que fijarte como unos objetivos claros y buscar una fecha de salida si no cumples los objetivos ¿no? Eh, yo creo que uno de los problemas que tenemos los emprendedores es que nos enamoramos del proyecto y entonces como que todo el esfuerzo merece la pena, todo el tiempo merece la pena pero, y es cierto, es así, pero también tienes que saber detectar cuando las cosas no van bien y, y decir, bueno, esto ya no, no es lo que yo esperaba o, o esto no va por el camino que yo quiero y también tienes que saber cuando las cosas van mal y, y tener un poco también la valentía de decir, bueno, pues esto no es o esto no ha salido y... Y poder cambiar el rumbo, pero sí, desde luego se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, el proceso de aprendizaje es brutal. Sí, es brutal. Yo creo, yo creo que precisamente es bueno que la gente un poco rompa los caminos marcados, ¿no? Y, y además que, como tú comentas, ya no es solo el objetivo que, que consigas, ¿no? Sino el, el proceso que hay, todo, todo el proceso, ya aprendes mucho y te sirve tanto a nivel personal como a nivel profesional. Estoy seguro de que ahora mismo incluso aunque creando redes no funcionase, que seguro que funcionará, pero habíais creado una experiencia enorme de cara a futuros proyectos. Uh -huh. Desde luego, fundamental. Sí. Y eso sí que no se aprende ni en la carrera ni en ningún sitio. No hay máster para esto. O sea. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de, de vuestra empresa, de creando redes. Eh, ¿Qué servicios ofrecéis? No, ya nos has dicho que es una consultoría y bueno, supongo que estáis especializados en el tema de la restauración ecológica, ¿no? Pero detallanos un poquito eh, qué es lo que qué es lo que hacéis. Cuando nosotros montamos creando Redes, que teníamos el foro así como un poco eh, carabina de nuestro movimiento, lo que nos fuimos dando cuenta por el camino es que incorporar la restauración ecológica como parte de ese modus operandi que te decía antes en las organizaciones implica que haya como determinadas transformaciones. ¿no? Y la primera transformación es que los responsables de las empresas o de las administraciones tengan un poco esto también metido en su ADN. ¿no? Entonces, eh, por eso le damos especialmente importancia a la formación. Hacemos formación tanto para empresas, online y presencial. Eh, y lo que queremos es que, que esos responsables de empresa y de la administración lleven un poco esto puesto y que sean capaces tanto de proponerlo como una acción de corrección como dentro de las propias eh, estrategias de las empresas o ¿no? de las organizaciones. En segundo lugar, lo que vemos es que también hay que trabajar sobre el terreno y que está muy bien tener a gente formada, pero luego... Eh, hay, unas, hay un montón de otras personas ¿no? que están trabajando en nuestros proyectos y que igual no tienen esa formación o que no van a poder acceder a tener esa formación, así que trabajamos directamente proponiendo soluciones muy concretas a escala de proyecto, que esa sería más la parte de consultorio. Y por último seguimos manteniendo el foro como una de nuestras principales actividades porque entendemos que, que las empresas y las administraciones no están solas, ¿no? O sea, al final ellos también forman parte de un ecosistema eh, en el que tienen que estar interaccionando con otros grupos de interés sí o sí, y que muchas veces los problemas son de comunicación, no son una cuestión de voluntad política, no son una cuestión de que las empresas no se quieran implicar y hacer acciones medioambientales de calidad, sino que no hay una falta de entendimiento. ¿no? Así que nosotros proponemos el foro como uno de esos puntos de conexión entre agentes sociales que permita trabajar conjuntamente sobre problemas comunes que tienen. Muy muy interesante, la verdad que sí. Me gusta, me gusta la forma que tienes de comunicar. Ah, eh, me, parece, gracias. me parece muy que llegas llega muy bien, me gusta, me gusta. Eh, bueno, eh, como todos en el tema del medio ambiente, ¿no? Y creo que la formación es fundamental, tanto ya no, no solo a nivel de para crear nuevos profesionales del sector, sino también como, como educar ¿no? a, a la sociedad. Y creo que ese es un papel que, que debe tener un papel fundamental, ¿no? hoy en día en cualquier sector. ¿Cómo desarrolláis uh -huh. vosotros esta labor formativa desde Creando Redes? Pues nosotros como propios usuarios de la formación y que ya hemos hecho una carrera y un máster y una tesis y tal, eh, la verdad es que nos damos cuenta de que aquí el, la formación tiene que estar un poco es, eh, centrada en el desarrollo de competencias, ¿no? por eso tratamos de hacer una formación súper práctica, siempre trabajamos sobre casos eh, concretos, o sea, siempre trabajamos como escala de proyecto porque al final la gente es a lo que se va a tener que enfrentar, ¿no? o sea, mañana te van a sentar en tu trabajo y te van a decir, bueno, ¿y tú qué propondrías aquí? ¿no? Entonces, siempre intentamos enfocar esa, esa parte como de una manera muy, muy práctica y trabajando sobre terreno. Eh, la formación que damos es, nos encanta la formación presencial, somos un poco frikis de, de la piel ¿no? y del contacto físico con las personas, pero entendemos que no todo el mundo tiene tiempo de estar yendo a clases, y además eso nos limitaría bastante el acceso a otras personas que puedan estar interesantes. Nosotros, dentro de nuestra página web, tenemos una serie de cursos online y luego lo que hacemos también es colaborar mucho con, con organizaciones que dan formación, porque para nosotros llegar a otros sectores, ¿no? Siempre cuando estás en la carrera dices, joder, pues mira los forestales y los ambientales, que parece que todos estamos haciendo lo mismo, pero es que eso es una realidad. O sea, vivimos en un mercado de competencia en el que hay distintos perfiles profesionales que se dedican a cosas parecidas a la tuya y nosotros no, en realidad no lo vivimos como una competencia, sino como una facilitación, ¿no? Al final, cuanta más gente emplee la restauración ecológica, más mercado va a haber para todos y a nosotros lo que nos interesa es eh, que este enfoque lo aplique cuanto más gente mejor, así que estamos encantados de, de poder colaborar con otras instituciones para hacer formación para otros perfiles laborales que no sean solo biólogos. Una buena actitud, buena actitud esa, porque al final en el mundo empresarial muchas veces parece que unos se comen a otros, ¿no? Y sé que es una competencia que no, no es sana, la verdad. Bueno, uno de, de los ejes de vuestro trabajo, ¿no? y de de, sí, de casi, casi podría decirse quizás como el corazón de, de Creando Redes, es el Foro Internacional de Restauración Ecológica, ese que ya nos has hablado, ¿no?, que, que ya va por su segunda edición, según creo. Cuéntanos un poquito, ya nos has hablado sobre el, pero cuéntanos un poquito pues, en, en qué consiste, ¿no? realmente ¿qué, qué hace la gente en ese foro. ¿no? Te has dicho que es un sitio de reunión y, y de, donde se pueden juntar distintos actores sociales ahí en el, en, en el tema de la restauración ecológica, pero vámonos un poquito más en profundidad sobre ello. Sí, efectivamente, como comentas, el foro es la seña de identidad de nuestra empresa. Nosotros empezamos siendo un foro, de hecho arrastramos el nombre del foro y muchas veces es como, pero ¿qué hacéis? Porque sois una empresa de telecomunicaciones. Bueno, somos una empresa de conexiones, pero bueno. Eh, y efectivamente es eso, ¿no? O sea, el, espacio es un, el, el foro es un espacio de conexión entre distintos agentes sociales donde lo que hacemos es facilitar que la restauración llegue a los que la tienen que aplicar. A veces simplemente en modo de ponencias, eh, mostrando buenas prácticas o experiencias que tienen tanto expertos como pro empresas o administraciones ¿no? que ya han desarrollado proyectos y nos parece muy interesante el intercambiar ¿no? esas experiencias y, y que unos agentes sociales puedan aprender de los otros y en otras ocasiones cuando existen eh, cuestiones muy concretas sobre las que trabajar lo que hacemos es organizar grupos de trabajo eh, gracias a nuestras aceleraciones de empresa tuvimos la suerte de conectar con una metodología que es el design thinking que son básicamente dinámicas de grupo que fomentan la creatividad y que permiten que personas que nunca se han visto y que nunca han trabajado juntas puedan proponer soluciones a problemas comunes, así que sí, nos gusta trabajar mucho como te decía antes como remangarnos ¿no? y, y ensuciarnos las manos y ponernos a trabajar a escala de proyectos el año que viene tenemos foro, así que atentos pues estaremos atentos, estaremos atentos, la verdad que suena muy muy interesante eh, ¿por qué decidisteis organizar ese foro? ¿Cómo, ¿Cómo lleva a tres chavales que estaban, digamos, en la universidad, ¿no? tú ya estabas haciendo ya la tesis, pero había gente que no, ni siquiera había que una guerra. agarrar? ¿Por qué, ¿Qué es lo que os mueve a organizar ese tipo de foro? ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, bueno, eh, el proceso de filtrado vital nos ha llevado a ser tres, pero en origen, en el primer foro éramos diez personas colaborando y sacando adelante el proyecto. Como te decía antes, Luis fue un poco la argamasa que nos unió a todos, pero... Yo creo que la motivación principal era que nosotros entendíamos que la ciencia teórica que se estaba generando, no solamente, no solamente la que estábamos generando nosotros, sino que se estaba generando en muchas universidades de España, incluso dentro de las propias empresas o dentro de las organizaciones, se está generando conocimiento que no está a disposición de todo el mundo. Entonces... Entendíamos que, que el medio ambiente al final es un problema de todos y que las soluciones parciales o que impliquen solamente a determinados sectores no tenían mucho sentido. Eh, así que decidimos básicamente explorar, no decir, bueno, qué es lo que se está haciendo en España, eh, existe interés por parte de las empresas en implementar esto, ¿estarían dispuestas a pagar por esto? Porque eso es otro punto que es muy importante, ¿no? Tú pones en marcha un proyecto y dices, jo, qué proyecto más bonito, pero nadie está dispuesto a pagar por él, entonces... Eh, el, el poder testar, no, hacer un piloto del producto antes casi de que exista el producto para nosotros era muy importante y, y la verdad es que tuvimos éxito conseguimos financiación por parte de empresas importantes en España no nos costó dinero, no tuvimos que poner dinero nosotros y luego casi que los foros nos permiten vivir o sea que, que sí, para nosotros es una actividad súper importante ver, eh, La verdad es que es increíble ¿no? lo, que, lo que se puede montar Simplemente por, por, por buscar ese espacio común, ¿no? Eh, cuéntanos también un poquito cómo es la labor de organizar algo así tan grande como, como este foro, ¿no? Porque si no me equivoco fueron más de 200 asistentes y unas 20 empresas solo en su primera edición, ¿no? que, Es decir, uh -huh. desde la nada hasta congregar tanta gente, ¿no? Es algo impactante, sobre todo pues siendo prim la primera que se hace. ¿no? Como tú habías dicho, el tema de la restauración ecológica aquí en España no es algo que esté muy desarrollado. No, no, no, no. Bueno, pues la historia fue una locura muy divertida porque, claro, levantar por primera vez el teléfono para pedir dinero a empresas es eh, como, eh, ¿qué estamos haciendo? O sea, no tienes muy claro qué es el discurso que les vas a contar, cómo lo vas a hacer y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, como montar el argumento, captar financiación es la parte más difícil del foro. Por suerte, yo cuento con un par de socios que son unos cracks en el tema de las ventas y ya lo tienen todo solucionado. Y la logística, pues... Al final es lo que acabas estandarizando más rápidamente, ¿no? Porque, bueno, conseguir un catering o un welcome pack o tal, eso es lo de menos. Eh, sí. Luego la parte que sí que es súper gratificante y yo creo que es la mejor parte de organizar el foro es eh, el desarrollo de los contenidos con los asistentes. Nosotros hacemos eh, todos los años una propuesta de contenidos, de temas que a nosotros nos apetece hablar, pero luego testamos los contenidos con la gente que financia el foro y con la gente que va a venir al foro. Nos parece que nosotros no somos los más listos de la clase y, y al final en, en las personas está el conocimiento, así que nosotros tiramos mucho en las personas para organizar eh, nuestros foros y ver un poco... O sea, nos, nosotros no queremos hacer un foro que nos encante a nosotros, nosotros queremos hacer un foro que le encante a la gente, entonces siempre contamos eh, mucho con, con los asistentes para definir esos contenidos y es súper gratificante, la verdad. O sea, lejos de que estamos un, un mes el último mes atacados porque no llegas a nada y parece que nada va a salir luego al final todo sale y recibir también un poco el calor de la gente que viene y que disfruta eso para nosotros es lo mejor la verdad es que es un trabajo loable ¿eh? todo lo que hay detrás de, de montar algo cosilla pues, grande como es un foro ¿no? pero el trabajo que hay detrás yo creo que que no, muchas veces no está reconocido ni, ni no está reconocido ni se conoce directamente bueno, un lugar como, como estos foros de, de Creando Redes es el sitio perfecto para hacer networking, ¿no? para hacer, para crear precisamente esas redes de, de contactos ¿no? que, que tan importantes hoy en día. ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra opinión respecto al networking, a, a esta necesidad de, de, de establecer contactos entre profesionales ¿no? del sector o de sectores afines? Pues eh, la verdad es que nosotros en el propio caminar de nuestra empresa nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es el networking, ¿no? O sea, al principio, a nosotros nos invitaban porque en el ecosistema emprendedor es todo como que todo es networking, ¿no? Y, y al principio decíamos, bueno, vas a ir allí, te vas a dar una vuelta, al final no hablas con nadie, todo es como un poco, te da la sensación de que todo es un poco pérdida de tiempo, pero en la aceleración esta que estuvimos era como cuéntale tu proyecto a todo el mundo. Y es así, o sea, no sabes... Estamos en un mundo laboral súper incierto, especialmente los biólogos somos como ultra flexibles, pero también estamos como que no sabemos muy bien dónde vamos a caer y precisamente el tema de, de poder ir a, e a eventos del tipo que sean, ¿eh? no solamente al foro, pero poder ir a eventos donde van perfiles que pueden ser interesantes, donde puedas intercambiar ideas con personas que no conoces de nada, donde puedas incluso testar un proyecto, ¿no? o sea... Si sí, tú estás haciendo un proyecto, yo qué sé, ponte, los, bi los biólogos que somos muy pajareros, ¿no? Pues es que tú crees que hay una cajita nido que es súper útil y que además se puede enganchar a una torre de alta tensión y promueves la biodiversidad y etcétera. Pues eh, si te encuentras con el director de una empresa energética, tienes la posibilidad de contárselo, ¿no? Y de decirle, oye, mira, yo estoy pensando en esto, ¿tú cómo lo ves? No sé, la verdad es que para nosotros es muy interesante... Y es que, además, nunca sabes dónde vas a estar el día de mañana, o sea, que cuanto más gente conozcas y con más gente puedas interaccionar, mejor. Y, bueno, ¿cuáles son vuestros planes de futuro ahora? ¿No? Habéis dicho que la empresa es, como empresa, muy joven. ¿Cuáles son vuestros, vuestros proyectos de aquí, de aquí a unos años? Pues, la verdad es que nuestro principal objetivo es seguir creciendo. Eh, como dices, nosotros somos todavía una empresa pequeña y... Y una de las eh, motivaciones que tenemos para constituirnos como empresa es que queremos crecer y dar trabajo a gente. Eh, nos parece que el modelo de negocio que estamos promoviendo es un modelo de negocio que es social y es ético y es ambiental y es atractivo para muchos profesionales. Entonces lo que queremos es poder dar trabajo. Eso, punto uno. El punto dos es que nos apetece desarrollar bastante más nuestra línea de proyectos. Hasta el momento... Estamos haciendo cosas más de consultoría, pero no tanto de trabajar en campo y poder poner tus ideas sobre la mesa, yo creo que es muy atractivo. Y luego nuestra tendencia natural, pues en cuanto tengamos financiación, porque estos saltos importantes eh, requieren dinero, sería eh, intentar explorar el mercado latinoamericano. Desde luego, ahí es donde están las máximas oportunidades de restauración ahora mismo. La legislación va mucho más rápido que aquí y lo que se encuentran es que necesitan como esas... Eh, tecnologías o esos enfoques, a veces como casos que ya se hayan hecho para, para poder empezar a trabajar. Entonces, eh, sí, en cuanto tengamos dinero saltamos el charco. Ya, veo que no faltan ni, ni ideas ni, ni ganas. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, no. ya, ya para acabar, eh, como suelo terminar las entrevistas, eh, me gustaría que le diesen un consejo a toda esta gente que nos está leyendo, nos está escuchando en este momento y que Seguro que le ha entrado mucho interés en el tema de la restauración ecológica y le gustaría, pues, de alguna manera, eh, implicarse o incluso trabajar en, en ese área. Pues yo lo que, mi, vamos, mi consejo fundamental es que no se queden quietos, que incluso cuando la restauración es un mercado emergente en España, nosotros solamente en cuatro años estamos viendo que las posibilidades se multiplican. Eh, no, sé si, no, no existen muchas empresas de restauración ahora mismo, pero sí que es cierto que las, las propias multinacionales, las empresas están incorporando a, a personas que tienen estos perfiles laborales ¿no? y que sean capaces de resolverles la papeleta ambiental, no solo desde el punto de vista del reciclaje, sino un poco ya eh, metidos en harina y, y desde luego creemos que es un mundo de posibilidades, así que mi consejo es que que se lancen a la piscina y si y se les da un poco de pánico saltar al vacío, pues que se pongan en contacto con nosotros. Pues de verdad, Sandra, muchísimas gracias eh, por vuestro tiempo, por dedicarnos a este ratito y hablarnos un poquito sobre la restauración ecológica, sobre vuestra empresa y por contagiar un poco esa, esa ilusión ¿no? y ese, ese empuje que traéis. Creo que Muchas es una entrevista gracias. muy interesante y de verdad, os deseo lo mejor. Y encantado de conocerte, de... Pasar este ratito y cualquier cosa ya sabe dónde estamos. Mucha suerte y ha sido un placer. Gracias. Gracias, Nacho. Hasta luego.